Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Luis o Firios en las redes sociales y también en mi primer canal eh, oficial de arte, Firios Art, que os dejaré linkeado abajo en la descripción por si queréis echarle un ojo. Esto solo va a ser una eh, actualización rapidita, ya que solo vengo a contaros una cosa y es porque estoy muy muy muy emocionado y es que al fin, al fin ya tengo fecha para mi operación. Eh, de masectomía como ya os había dicho será en León, será dentro de un par de semanas y, y bueno como podéis imaginar pues estoy que, que me subo por las paredes vaya eh, ya estoy preparando mi, mi vuelta a España eh, para la semana que viene ya, ya volveré para allí eh, probablemente sea para largo pero bueno ya os iré contando mm, bueno nada más que decir por hoy eh, Desearme mucha suerte, eh, ya os diré cómo, cómo va saliendo la cosa y pues nada. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por estar ahí y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.